Bueno, bueno, bueno, bueno Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Cualquiera ahora mismo puede pensar que me he vuelto majara Y que, que hace este tío comprando un Redmi Note 5 Evidentemente si me ha llegado ahora, lo compré en China Es que lo compré hace tres semanas, dos semanas miento 14 días, 13-14 días lo tendría que mirar pero por ahí van los tiros ¿Qué hace este tío ahora comprando esto? Eh? Si y me lo sacan YouTube, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Bien. Para empezar te diré, si acabas de aterrizar en este canal, que aquí comparto mis experiencias como un comprador igual que puedes ser tú. Es decir, no me rijo por estas modas de coger el último terminal de turno para hacer el vídeo y las visitas y los likes y estas historias. No, no. Aquí esto, este rollo aquí no lo vas a encontrar. Entonces, voy a hacer, una serie de vídeos enfocados solo, única y exclusivamente, al Redmi Note 5. ¿Por qué? Porque es el mejor terminal calidad-precio del 2018 con suma diferencia. Y a más a más, tiene Lineage OS oficial desde hace aproximadamente un mes y medio. Es decir, la ROM está más que madura. Más que madura, no, no que madura de quemar. Bueno, que me lío. Se me va la olla, eh. Quiero, entre comillas hacer muy en profundidad pero muy es muy ahora veréis tengo aquí unas tengo aquí dos cajitas preparadas una y otra eh, y quiero compartir toda esta experiencia con este terminal con vosotros y vosotras de acuerdo ahora veréis por qué bien empezaremos por este vídeo donde evidentemente yo cada aparato que compro eh, recomiendo hacer un desempaquetado, grabadlo vosotros en vuestra intimidad, ya sé que me hago pesado Si eres suscriptor del canal ya sé que esto es pesado, pero oye, eh, es lo que yo hago y yo lo comparto así Entonces grabad un vídeo en vuestra intimidad, insisto, y os lo guardáis para ver que está todo correcto Mostrando el número de seguimiento y si queréis mostrar también vuestros datos, pues vale Pero si no, pensad que lo que vale es el número de seguimiento porque... La empresa, en este caso Aliexpress O si lo hubiera comprado en GRBs, Banggood o Geekbuying O alguna tienda de estas importadora china El tema es eh, demostrar que el número de seguimiento Es el paquete que tienes y, y, y corresponde con el pedido en cuestión vale Entonces vamos a proceder a su apertura bueno, Está todo está sellado, vale es importante mostrarlo Está completamente sellado ¿vale? Entonces, Si aquí, por ejemplo, hubiera una caja de pepinos Pues ahora podría demostrarlo porque estaba sellado y lo he grabado, ¿vale? Versión global. Os recuerdo que de Redmi Note 5 hay dos versiones. Una china y otra global. Puede ser que seas de Latinoamérica y te interese la versión china. ¿De acuerdo? Porque las bandas de frecuencia son distintas. El hardware de este terminal es distinto. Existe un hardware global. Global. Con unas bandas de frecuencia determinadas. Y existe un hardware chino, con unas bandas de frecuencia determinadas. Por mucho que le cambies la ROM, los rutes y hagas lo que te dé la gana, la cobertura no va a ser la misma. Es importante mirarlo esto, ¿vale? Aquí tenemos Redmi Note 5 precintado, no, la caja viene bien, perfecto, ¿vale? Aclarado esto de las versiones, que creo que se debería aclarar en todos los vídeos, porque siempre hay mucha desinformación en todo esto y luego vienen las sorpresas, ROM global es una cosa y global versión es otra cosa, ¿vale? La global versión es una versión oficial de la marca. Luego existe la versión china, que se vende como tal. Esto está en chino. La caja a veces cambia. En este caso, en el Redmi Note 5 era un poquito más anaranjada que roja. Ahora estáis estás viendo, es la roja. Es decir, global versión, una. Luego tenemos la versión china, que no pone nada, simplemente es la versión china, y luego tenemos, ¿vale?, una versión, entre comillas, que se llama versión internacional, que las tiendas le llaman con ROM global o con ROM multilenguaje que son cosas completamente distintas, ¿vale?, a los tres apartados que he mencionado. Vuelvo a repetir, ROM global es una cosa, multilinguaje, global o lo que sea. China, versión china y versión global, son tres cosas distintas, ¿vale? La china y la que lleva la ROM global, que no es lo mismo que global versión, estas dos tienen el mismo hardware, las mismas antenas. Y esta tercera tiene unas antenas distintas, ¿vale? Es importante que miras esto para tu país, para tu operadora... Y el terminal. Dicho esto, que creo que es muy, muy importante. Porque luego hay mucha gente que me consulta. Oye, me he comprado esto. ¿Y ahora qué hago? No me van las bandas. No te van a ir. O sea, Una vez cometas el error de, ca de cagar la valga la redundancia. En comprarte una versión que no te toca, la has cagado. Seguimos con el vídeo. Una vez hecho esto. Procedo a desempaquetarlo. Insisto, ¿eh? nadie se vaya a pensar que me he vuelto loco. Sé que estos vídeos lo van a ver gente que es fiel al canal. Y no es un vídeo que vaya a atraer muchas visitas. Porque esto ya está pasado de, pasado de moda. No es... Es un teléfono... Ahora mismo es el mejor teléfono que te puedes comprar. Sin ninguna duda. Pero está pasado de moda en el, en el, en el sentido de, de atracción de público, me refiero. Pero bueno, esto ya insisto, es un canal de YouTube pequeñito. Y me gusta compartir las cosas que yo, en mi vida diaria, haría y hago. Cuando hablo a la persona que está detrás de la cámara... En este caso, tú, ¿no? que estás detrás de la pantalla. Perdona, detrás de la pantalla... Te hablo como si fueras una persona que estuviera delante mío y te tuvieras que gastar el dinero en una cosa como yo me la he gastado. Es decir, te hablo desde esa perspectiva, no tengo ningún interés. Cuando cojo un teléfono y entre comillas lo maltrato, le, le, le digo las cosas malas, como hice en su día con el Pocofón, o el Moto G6 Plus o algún otro así que me he pasado bastante, lo hago porque si yo estuviera detrás de la pantalla me gustaría que alguien me lo dijera. Por nada más, Así es que aquí no hay anuncios no hay intereses económicos, no hay propagandas Los teléfonos me los compro yo Entiendes que no hay ningún interés, ¿vale? Dicho esto, que me lío Redmi Note 5 Comprado el más barato, la versión global el más barato 4.64, el color más barato ¿Y cuál es el más barato? El dorado, blanco y dorado A ver, mis gustos personales Es que blanco por delante me gusta mucho, ¿vale? Porque cuando enciendes la pantalla Se ve pantalla, marquito negro blanco y luego con la funda negra, queda muy bien, me gusta mucho estéticamente a mí me gusta mucho así, vale pero lo que quiero hacer en este desempaquetado es mostraros lo que viene en la caja que ya lo sabéis de memoria, otra diferencia con la versión china o internacional, que es lo mismo en hardware es que esto de aquí es chino y este es el europeo, vale, el cable es el micro USB tipo B dejamos esto de lado dejamos esto a un lado, vale Vamos a ver esto aquí que se asome, que queda bonito. Ahí. Voy a echar un sorbito al café. Es importante el café, ¿eh? El café siempre es importante. Ah, oh, qué rico! Bien, vamos a dejar el bisturio a un lado. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Me he vuelto loco? No me he vuelto loco. Voy a encenderlo para que no tenga fugas de luz, ni IPS glow, ni alguna historia de estas. No. La pantalla está perfecta. ¿Veis que es totalmente uniforme? Por las cuatro esquinas. Bien, y dicho esto... El terminal está nuevo, voy a dejarlo a un lado Voy a compartir esto con vosotros Tengo aquí una cajita y dentro de la cajita Hay esto Hostia, te has vuelto loco David, te has vuelto loco si es lo mismo, esto es porque ya lo he hecho otra vez ¿vale? Ya lo he hecho en anteriores ocasiones No es el primer Redmi Note 5 que tengo, pero este seguramente Se va a quedar conmigo eh, En la caja hay esto de aquí, que es la tapa trasera ¿Sí? Hay el lector de huellas y ahí la bandejita para la SIM, ¿vale? Bien. Esto lo podéis encontrar en Aliexpress poniendo eh, Back, Cover, OM, Xiaomi. Y os salen varias y elegís la del Redmi Note 5 o directamente pone, poned Redmi Note 5 Back Cover y ya os saldrá, ¿vale? Está la azul, la negra, la roja, ¿vale? En mi caso, quería convertir ese teléfono en panda, es decir, la parte de delante blanca... Y la parte trasera quería convertirla en negro, ¿vale? Y el negro, aquí lo tenéis. Está también en la misma cajita, ¿vale? Voy a ponerlo aquí a un lado. Y vamos a coger negro. ¡Tachan! Este es el negro. Original, ¿eh? Aquí va el Si sí, ahora hago así, aquí saldrá el logotipo de Xiaomi, ¿vale? Voy a hacerlo. Aquí ya os digo que no es la primera vez que lo hago. ¿lo veis? Logotipo, ahí, grabado. Vale, bueno, lo que iba. Esta es la tapa negra, viene con las, el cristal de las lentes, viene con el lector de huellas que lo tengo comprado también, que está... ¿Dónde estás? Aquí. Y viene con la ranulita para la bandeja, sí. Son los tres elementos que hay que buscar, ¿vale? En este caso lo he comprado todo junto, pero se puede comprar por separado, si quieres poner el lector de color rojo o la combinación que te vaya bien. Quiero pararme un momento aquí, ¿vale? Si estás suscrito a este canal y normalmente sigues mis vídeos, esto es un, una reflexión, ¿vale? Nos están tomando el pelo. En próximos vídeos de mi canal vais a ver por qué. Y nos están tomando el pelo los fabricantes. No estoy diciendo ninguna gilipollez. Me explico. Aquí tenemos un terminal que tiene un chasis de plástico, interiormente es de plástico, que ya está bien porque aligera el peso. No, no va a ser de acero el pelo, entonces El terminal pesaría 300 gramos. El terminal por dentro es de plástico, exceptuando los componentes que ya sé, evidentemente, que son de metal, pero los, el chasis es de plástico. La tapa trasera es de metal, la parte superior es de plástico y la parte inferior es de plástico. Y esto en realidad ya nos va bien que sea así, porque nos permite una cobertura brutal. La cobertura de este teléfono es brutal. ¿no? Y recordemos que un teléfono es autonomía y cobertura y conectividad en su, en su conjunto, ¿no? Y. Tiene que cumplir ese, ese, ese, ese requisito de la cobertura. A lo que voy que me lío. Son dos partes, ¿no? La pantalla y el chasis. Ahora lo veréis. Y luego, la parte trasera. Bien. En terminales de gama alta, Mi Mix, Samsung Galaxy S9, bueno, Mi Mix 2 me refiero, Mi Mix 2S, Mi 8... Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Son chasis de metálicos a los que les incrustan el resto. Y eso está muy bien. Pero... Hay estos, estos dos tipos, ¿no? De, de construcciones. Lo, la que he mencionado al inicio. La que acabo de mencionar ahora. Y hay una tercera que vais a ver próximamente en mis vídeos. Por ejemplo, el Nokia 6.1 Plus. El BQ Aquaris X2 Pro. Que son una estafa. Estafa. Próximamente veréis por qué. Pero insisto, hay tres maneras de fabricar terminales. De gama media-baja como lo hace Xiaomi, Meizu, etcétera, etcétera. Terminales OPPO, etcétera eh, Realme se llaman ahora La, la gama baja O, bueno, Huawei también Con Honor, ¿no? O gamas altas Que eso ya hay que darles de comer aparte O compañero y compañera Algunas marcas Que nos intentan dar gato por liebre Próximamente veremos cómo, ¿vale? Quería dejar esto claro aquí Estamos delante de un terminal que es reparable, súper fácil Se te cae, cambiar la tapa vale 10 euros esto vale 9 euros, me ha costado Con el lector y, el, y, la, y la bandeja No ha superado los 15 euros Está súper bien, ¿vale? Entonces vamos a proceder ahora a abrir La tapa trasera Esto va a ser un vídeo largo, ya aviso Pero vamos a proceder a, a la apertura de la tapa trasera Y vamos a cambiarla Vamos a cambiar el lector de huellas, la tapa trasera Vamos a cambiarlo todo, ¿vale? Vamos a dejarlo panda En este vídeo vamos a hacer el unboxing Y vamos a dejarlo panda, ¿vale? Aquí tenemos las herramientas que nos incluía el, el vendedor estas herramientas no os las compréis aparte porque acaban destrozadas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es sacar la, la bandeja, vamos a quitarlo todo aquí. Lo primero que tenemos que hacer, las herramientas buenas las iré mostrando, ¿eh? el resto no hace falta, tanto tornillo, o sea, destornilladores y tal no hacen falta para nada. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la bandeja, sacamos la bandeja, vale, la dejamos aparte. Una vez sacamos la bandeja, ya, ya tenemos en realidad esto casi suelto. Parece mentira, pero está casi suelto. Si el terminal tuviera, como el, el MIA2, MIA1, Mi Max 3, tuviera aquí dos tornillos, pues se tendrían que quitar los tornillos con estos destornilladores que nos incluye en el pack, ¿no? Pero aquí ya no tenemos nada más. Es decir, esto en realidad ahora está metido a presión aquí, ¿no? Para sacarlo, para sacarlo, la parte más maleable de todo el contorno la tenemos aquí. ¿Vale? Aquí. Este punto es el más maleable. Entonces, vamos a meternos, vamos a hacer una incisión, entre comillas, por aquí, ¿veis? Ya casi se ha levantado, ya se ha levantado, ¿lo veis? Ya se ha levantado. Veis y es fácil, ¿eh? No he dañado nada, ¿sí? Y ahora simplemente es ir pasando, es muy fácil. Es muy, muy fácil, ¿veis? Ya se ha levantado toda la parte inferior, ¿lo veis o no? Toda la parte inferior ya se ha levantado. Ni ha crujido nada, ni ha hecho nada raro, ¿vale? Y ahora es simplemente, disculpad si no poco bien, porque tengo que estar mirando lo que estoy haciendo, pero es... Ir metiendo así, ir rebordeando y se levanta. Bueno, ya está eh... Se ha acabado separando. El problema que ha habido es que estoy grabando este vídeo. Este vídeo que estáis viendo lo estoy grabando con el Nokia 6.1 Plus, Nokia X6. Y se calienta, que es bárbaro. Y se apaga, o sea, se apaga la cámara por sobrecalentamiento. Es terrible, eh, terrible. Bueno, ya hablaré de ello en la review. Eh, nada, se separa, una vez hay separado la curva esta, en realidad salta solo y salta, salta toda la tapa. Y es una tapita, como estamos viendo, ¿vale? Me he descuidado de decir antes que van los botones incluidos en la, en la nueva, ¿eh? veis? Están los botones aquí. Vale. Entonces, retiramos esto. Dejamos aquí. Dejamos aquí. Vamos a retirar el lector de huellas, ¿vale? El lector de huellas lo podéis hacer con un destornillador, con el pinchito mismo este de la SIM... O con unas pinzas es muy sencillo, es decir, como podéis ver el lector de huellas es esto de aquí y va aquí al flex este. Levantamos el flexo, ¡clac! ¿lo habéis visto? Con esto se lo he hecho y ya directamente, ¿lo ¿veis? Va ahí, y lleva otro flexo ahí, lo vais a estirar poco a poco, tiene mucho misterio. Y ahí sale, ¿lo habéis visto? no tiene más, no tiene más entonces, el nuevo, que es este va evidentemente en la misma posición es original de Xiaomi, todos son originales solo se venden repuestos originales de Xiaomi pocas veces encontraréis falsificaciones de, de este tipo no obstante, veis que aquí hay como una, como una almohadilla ¿lo veis o no la diferencia? podéis hacer una cosa, podéis coger la almohadilla esta retirarla con cariño Dejamos ya el lector aquí, cogemos el negro y le volvemos a pegar. Esta almohadilla en realidad mmm, sirve única y exclusivamente para que el lector de huellas esté más apretado a la, a la superficie. Y por ende no haya, no, no haya espacio, no haya juego entre el agujerito y el lector, solo por eso. ¿vale? Entonces volvemos a colocar esto igual, esto iba así... Esto iba así, a ver si mal no recuerdo, el flexo va aquí, colocamos el flexo, clic, colocamos el lector, tiene un puntito aquí que nos guía, ¿lo veis? El puntito este, y ya está, y esto va aquí, ya está, no se mueve, aquí tenemos el lector, y ya está todo perfectamente colocado, ¿sí? El flexo hace clic, comprobamos que el flexo esté apretado. ¿Sí? Está apretado. Comprobamos el puntito guía. Hay un puntito aquí guía. Y comprobamos que esto también está apretado. Ya está, no baila, está perfecto. Y ahora nos quedan dos pasos: uno, colocar esto. Que para colocarlo tenemos que quitar esto de aquí. Vale. Y tenemos que quitar estas dos en las lentes. Van como unas pegatinitas. Lo que veis azul, vamos. Tampoco hace falta. Veis esto de aquí también. ¿Veis esto azul? Retirarlo Retiramos Esta de aquí de la lente Voy a coger unas pinzas pero tengo miedo Esto lo podéis hacer con unas pinzas de, de, de, de los pelos O estas de aquí Tengo miedo de rayar las lentes Así seguro que no las rayo Estas pinzas son una basura Como que alguien se ha dado cuenta Lo voy a hacer con el bisturí Digo que no las quiero rayar y cojo un bisturí. Con el bisturí tengo más precisión. Entonces puedo cogerlas mejor. Ahí tengo una fuera. Fuera. Y luego lo otro. Fuera. ¿Sí? Bien. Ya una vez lo tenemos todo quitado. Lo presentamos y lo ponemos. Y esto se cierra a presión. No tiene mucho misterio. Empezamos por arriba, seguimos por el lado de los botones. Eso es más complicado porque tenemos que meterlos para afuera. Ahora ahí. Perfecto. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por el lado de los botones. Ahí. Ven. Ya en realidad esa presión. Clic, clic, clic, clic. Y entra todo. ¿Lo veis? Clic, clic, clic, clic. Ir haciendo clics. Los botones están perfectos. Ya está cerrado. Vamos al lector. Todo perfecto. Ok, Mackey, Encendemos el terminal. Y ya está. Ya lo tenemos, Panda. Sí, perfecto. Nos queda la, la bandeja SIM. Que la bandeja SIM la tengo aquí en negro. Y aquí paz y después gloria. Ya tenemos el Redmi Note 5 Panda. El Redmi Note 5, en los próximos vídeos lo veréis. Ya se está volviendo a calentar el Nokia X6. Me sale un aviso en la pantalla. Eh... El Redmi Note 5 es el mejor terminal calidad-precio que podéis encontrar hoy en el mercado. Ha quedado perfecto, es ¿eh? o sea, decir, no tiene... Os digo que viene de fábrica, si os lo creéis. No tiene ningún tipo de... Nada. Perfecto, los botones, el recorrido es perfecto. Todo perfecto, subir volumen, bajar volumen, apagar y encender, todo perfecto. Quería probar el lector, que si queréis... Perfecto, eh, queda integradísimo, nada de entrar, historia, nada, perfecto. Vamos si queréis a probarlo. Vamos a poner español. Spanish, español, América, español, España. El, el protector de pantalla no lo voy a retirar porque en el próximo vídeo lo que os voy a mostrar es cómo se coloca el protector de pantalla de manera perfecta. Iré a pasos, desbloquearé el bootloader y lo dejaré con Lineage OS, que sería el MIA2 bien hecho, ¿vale? Español, España. Voy a llegar hasta configurar el lector de huellas, ¿vale? Para que veamos que funciona. Vale, encanta el todo. Es... pone, manos. Vale, vamos... No, ¿vale? nada. nada, ¿vale? huellas, no, no, perfecto, ya lo puedes llevar hasta sin funda porque si se raya esto, pues bueno, por 10 euros vuelves a comprar la negra, la roja, la azul, la que te dé la gana. Y cambiarlo en realidad es muy muy fácil. Pues vamos a esperar la configuración para que ahora cuando... para ver que el lector de huellas funciona perfectamente. Y ya estará. Y el vídeo lo, lo daré por concluido aquí. Y en próximos vídeos pues seguiré con los pasos. ¿eh? Estos son vídeos aislados que voy a hacer. Para explicar todo esto del Redmi Note 5. Para mí es el mejor terminal calidad-precio de este año. Por 160 euros la versión de 4 y 64 es un escándalo lo que te ofrece este terminal. Es un escándalo. La cámara de este terminal es un escándalo. Haré una review a fondo. Me centraré. Un apartado del canal será dedicado a este terminal. Desbloqueo. Y... Vale. Perfecto. Perfecto perfecto, perfecto perfecto, pues ya lo tenemos ya lo tenemos, vale Redmi Note 5 Panda original de Xiaomi negrito y blanquito ¿eh? y nada, ahora hay dos opciones podéis poner una funda transparente, dura para que se vea no, una hard case, la iMac hard case o podéis poner la Nilkin Frosted de color negro que queda muy bien o podéis hacer lo que os la gana básicamente pero el contraste este, negro, blanco con el marquito por dentro, con el marquito negro, blanco y negro. Me gusta mucho, es, su... bueno, es mi opinión. En cualquier caso, seguiremos en próximos vídeos poniéndole el protector de pantalla y configurándolo para dejarlo con Lineage OS oficial. Ahora procederé a hacer los pasos del desbloqueo del bootloader. En mi canal están los vídeos sobre eso, es muy fácil. Y nada, en próximos vídeos de esta serie, del Redmi, del Redmi Note 5, eh, seguiremos hablando de esto, ¿vale? Próximamente en el canal analizaré el BQ Aquarius X2 Pro y analizaré el Nokia X6 Plus, que vaya tela. Venga, un saludo. Adiós.